Bienvenido esta convocatoria de rueda de prensa. Y bueno, quiero empezar por agradecer especialmente a Ignacio, pero también a todos los que la acompañan a la candidatura del Partido Socialista en Estella, su compromiso y su valentía por dar el paso en estos momentos en los que la política bueno, no vive sus mejores momentos. Eh, hace algunas semanas se aprobó internamente la lista para, para Estella, encabezada por el y yo quiero decir dos cosas fundamentales de Ignacio porque además es muy conocido en este y todos sabéis cómo es pero las dos cosas más importantes es una persona trabajadora y es una persona sobre todo comprometida con el servicio público a mí me parece que esos son dos cualidades fundamentales para estar en un ayuntamiento y Ignacio, sobre todo lo que ofrece es trabajo, trabajo y trabajo que creo que es fundamental en estos momentos para encabezar en una de que sepáis que con trabajo por Ignacio y por todos los que acompañan la candidatura. Además, también quiero poner en valor algo de la candidatura, y es que tenemos una gran participación de personas jóvenes en esta candidatura, que nos garantizan el relevo generacional del Partido Socialista en Estella. Y en eso tengo que felicitar especialmente a Jorge, que es el que encabeza las Juventudes Socialistas de Estella y el que ha hecho crecer a los jóvenes en torno al Partido Socialista en Estella. Esta es nuestra fuerza. Los jóvenes, con su empuje, con su valentía y la experiencia y su compromiso de trabajo, de Ignacio. Aquí lo que apostamos es por eh, un partido intergeneracional que nos enriquece mucho y que bueno, pues, todos sumamos tenemos que trabajar jóvenes y no tan jóvenes, pero con gran experiencia, para ayudar a Estrellas a salir de esta situación de brazos caídos en la que vive el ayuntamiento. Yo soy consciente de que en estos momentos Navarra, sobre todo, sufre un gran desequilibrio territorial. Las diferentes zonas de Navarra se han planteado, yo creo que de bueno, Navarra ha borrado de espaldas a los distintos territorios. Ayer estuvimos por la zona de Tudela y también lo veíamos y también lo vemos en la zona de Estella. Por lo tanto, nosotros como Partido Socialista a nivel de Navarra nos comprometemos a hacer un estudio detallado de las diferentes zonas de Estella, de cuáles son sus déficits en materia de infraestructuras, o en materia de educación o en materia de desempleo, para luego hacer un plan de vertebración de la comunidad. Porque la igualdad de los territorios no es darles a todos lo mismo, sino dar a cada uno de los territorios lo que cada uno de los territorios necesita. Yo creo que el gobierno de Navarra ha vivido de espaldas a Estella, y eso que son de la misma forma que voté, y no sé si esto es porque a lo mejor no se llevado muy bien. Yo creo que tenemos, y yo me comprometo, si soy la próxima presidenta de Navarra, Ignacio es el próximo alcalde de Estella, a gobernar conjuntamente y a darle un dinamismo a la ciudad. De Estella, yo sé que el grupo municipal ha trabajado muy bien, sé que la agrupación de Estella ha trabajado muy bien y, sobre todo, ha trabajado en la misma línea que, que, que estamos haciendo desde el Partido Socialista en Madagascar. Ha elaborado su el programa doctoral, no para la ciudadanía, sino con la ciudadanía. Recibiendo creo que me decía Jorge antes de la rueda de prensa, casi 600 aportaciones de vecinos y de vecinas. Y es así como que tenemos que trabajar: de la mano de la gente y no de espaldas de la gente. Yo creo que el empleo es el prioritario y por supuesto bueno, pues tenemos que, que tomar medidas para eh, cambiar la perspectiva y cambiar el enfoque de la manera de hacer las escuelas en política. Tenemos que mejorar, por ejemplo, el tema de la atención sanitaria en el hospital de Coyen. Mm -hmm. Tenemos que mejorar los recursos en materia de educación, que no nos vuelve a ocurrir con el tema de la escuela, el que no se sustituye a las bajas. Yo creo que la educación tiene que tener los recursos suficientes para garantizar una mejor calidad educativa y también queremos sobre todo que se generen oportunidades para los jóvenes no solo de Estella sino de toda la zona de Estrella. yo creo que si algo sufre la zona de Estella es de una tasa de envejecimiento muy alta lo que queremos es que los jóvenes de Estella de la zona de Estella se queden aquí por lo tanto tenemos que generar oportunidades económicas y de empleo para que los jóvenes se nos queden en la zona y puedan aportar el desarrollo económico de la zona yo creo que ha habido una falta de apuesta política y de desarrollo económico de esta zona y por eso nosotros nos comprometemos a escuchar a la gente a ver cuáles son sus demandas y a trabajar e incorporar esas demandas como compromiso del Partido Socialista para la zona de, de Estella y desde luego nada de gobernar de espaldas a la ciudadanía creo que Estella necesita un cambio creo que el gobierno de Estella no ha trabajado bien como he dicho antes, creo que está en un momento de brazos caídos que se ha movido por la onercia y que le ha faltado impulso y por lo tanto lo que nosotros proponemos es recuperar ese impulso para la zona de Estella y también para Navarra. Pedimos un cambio en el gobierno de Navarra, pedimos un cambio en el gobierno de Estella y creo que necesita una regeneración y renovación de la política. de Nosotros como Partido Socialista lo hemos hecho. Internamente nos hemos renovado, nos hemos regenerado. No solo es un cambio de cara, sino es un cambio en la manera de trabajar y eso es lo que queremos para Estella y para Navarra. Gobernar de la mano de la gente, con ellos, más transparencia, más ética, y más participación y más colaboración. Yo, sin más, esto es lo que quería eh, comentaros. Os dejo con Ignacio para que os dé unas ideas más concretas de lo que pretendemos como socialistas hacer para el Ayuntamiento de Estella y reiterar mi agradecimiento a Ignacio, sobre todo, como cabeza de lista, por su compromiso y por su valentía de dar un paso al Gracias María. Después de los aparecimientos, eh, después uno se siente como más gordos. Más Bien, deciros, eh, fundamentalmente que eh, en estos momentos no es fácil hacer una lista de alentamiento, que en estos momentos no es fácil comprometer a la gente joven porque lo más difícil de esta lista no es que los que tenemos experiencia, los que hemos trabajado, los que tenemos conmigo en el partido, efectivamente nos apuntemos a hacer un trabajo importante de cambio. Lo más difícil es que los jóvenes se comprometan y se comprometan con siempre. Es muy difícil. pero hemos conseguido evidentemente que entre la lista haya ocho jóvenes entre 21 y 24 años. Ocho jóvenes. Esto para nosotros efectivamente, o por lo menos para mí, personalmente con el trabajo que hemos hecho con ellos, por ellos y eh, de la mano de ellos, eh, me parece una cosa muy, muy, muy importante. Es... Eh, primero, compromiso de trabajo, bueno, de eso como casi todos los que ustedes aquí me conocéis y sabéis lo que he hecho en legislaturas anteriores, en sistemas anteriores, ni os voy a decir qué, porque ahora vivo aquí en el partido y eh, antes vivía en el interés, ya sabéis, o sea, el trabajo es, es el que efectivamente el compromiso que tengo con los retos. Y con relación a la lista que se ha hecho, se ha hecho una lista para que efectivamente cada una de las personas que estén en las misma tenga una preparación para ese punto determinado, que nosotros queremos que evidentemente se desarrolle en Estella. Por lo tanto, a los jóvenes que están con nosotros, gracias. A el compromiso que habéis aceptado con Estella, para Estella y con el partido, me parece realmente muy, muy bien. Y después, como todos estos días se van comentando temas, problemas y todas estas cosas, y con quién faltas, con quién no, nosotros ya hemos mandado eh, declaraciones a los hemos mandado escritos. Ahora, al partido, a la Asociación Socialista de Estella, al Partido Socialista de Estella le interesa exactamente única y exclusivamente la gestión. Queremos hacer un movimiento para los ciudadanos y queremos que evidentemente cuando nos sentemos a hablar, nos sentemos a hablar no de ideas sino de gestión, de cosas que podamos hacer para los ciudadanos. Entonces, gestionar se puede gestionar con todos, pero gestionar tomar acuerdos de gestión con todos lo demás, ya ven por lo tanto, es una cosa que sinceramente quería dejar trasladar de de que hemos hecho una lista incluso por el de los de, de anteponiendo los intereses del partido eh, los intereses de los ciudadanos y después, en cuanto a la política, efectivamente eh, este programa que, que ya conocéis, porque en el mes de noviembre efectivamente la base del programa salió a la calle y conoce ya eh, manejado muchísima gente. De hecho, como os dicen, había 427 alternativas cuando presentamos el programa. Y ahora, como el programa sigue abierto, hay 531 alternativas que se van incluyendo en el tema del funcionamiento del programa. Ya no es un programa nuestro. Nosotros hicimos, hicimos un diagnóstico, lo pusimos en la calle y el programa no es nuestro, es de los ciudadanos. Y queremos mostrar ese programa, el programa de los ciudadanos. Porque efectivamente, el diagnóstico de las debilidades que tenía este ya. Las cosas que nosotros no habíamos incluido en ese programa, nos las ha con la gente en el programa y vamos a trabajar por ello. Hay dos cosas fundamentales con relación a ese tema. Lo que se dice, lo que se escribe, dicen que suele ser fácil y lo que se cumple menos. Bueno, el compromiso nuestro va a ser este. Lo que no se pueda cumplir explicarlo, decir las razones. Esta ya es una alternativa y la alternativa que se pueda dar con relación a determinadas eh, infraestructuras que se puedan crear, si nosotros tenemos idea de que se crea una infraestructura de una manera determinada. Y hay otro grupo que tiene otra idea, distinta que nos parece mejor, haremos la que, la que nos parece mejor la de Estella eh, Como os acordáis todos, nosotros tenemos pabellón polideportivo pero en, una primer, en unos primeros cuatro años no unos pusimos de acuerdo en el sitio no va bien Cuando nos pusimos de acuerdo en el sitio no, vamos a intentar por todos los medios que cuando creamos, que era alguna cosa haya un acuerdo para que efectivamente tenga suficiente importancia, sea de suficientemente calado para que evidentemente las cosas se hagan, no se queden atrás No podemos hacer? como hemos hecho en esta legislatura que acaba, que a pesar de los esfuerzos de nuestros dos concejales, a pesar de que han trabajado de una manera muy importante, pues las eh, iniciativas de infraestructuras se queden para el último año, se avise que se van a hacer el mismo trimestre y luego pasen a la legislatura siguiente. Tenemos que hacer un presupuesto de, de 1.500.000 euros de obras comprometidas, que se tenían que haber hecho hace dos años. es esto? Esto no, por favor. Vamos a ponernos de acuerdo para que, evidentemente, los ciudadanos tengan sus servicios. Y después hay una cosa que, que quiero reivindicar, pero además muy interesante, quiero reivindicar merindad. Estella no es nadie sin la merindad. Y la merindad tiene que necesitar Estella como necesitaba antes. Estella tiene que ser referente de la merindad Tiene que tener los servicios que tiene que tener. Acaba la de los que está García Se está convirtiendo una ambulatoria de la, de la pero en el hospital referente no. Los de Sanaderas se marchan a cada hora, los de Sanadera se marchan a Logroño y los de Estellano marchamos a Badalona. Teníamos un proyecto de un hospital que era referente, que era realmente con todos los tratamientos que eran necesarios, no, los, no, no con los que sean imposibles de hacer por cuestiones económicas, pero sí con todas las atenciones que tenía que, que, tenía que haber y que han ido desapareciendo y cortándose la última, el tema de el tema de los laboratorios, pero, por ejemplo, en el tema de rayos teníamos un proyecto cuando iniciamos la modificación eh, del hospital con las obras que se hicieron, algunas de las que no se hicieron, pero otras, por ejemplo, eh, en la cuestión de resonancia, rayos y todas estas cosas, teníamos todo el equipamiento preciso y toda la gente preparada, bueno, nunca se ha hecho. Incluso ha habido alguna eh, máquina para estos efectos que, como sabéis, está trabajado porque... Así estaba, pero como no pusieron gente, se la llevaron a la llevaron a la ciudad. Entonces, todas estas cosas quiero que vuelvan a ser referentes. Quiero que la comunidad sea merindad. Quiero que el consorcio turístico sea merindad. Creo, creo y quiero que es posible que efectivamente, si volvemos a ser referentes, el partido tiene una cosa que se llama consorcio municipal y zonas, y zonas eh, de, de, de agrupaciones, de, de agrupaciones en, en, en la zona de, de Estella, la comarca de Estella que tiene que ser una constante reclamación, María, ojalá sea presidenta del gobierno, yo lo deseo de corazón, una constante reclamación para que efectivamente esta zona de Tierra Estella, que está no solo en Estella, abandonada, efectivamente vuelva a tener el carácter que tenía. Estella era, después de Tutela, la ciudad con más capacidad política de Navarra. Estella hoy no es nada, nada por un gobierno que hemos tenido en UN que evidentemente a la vera, y para no tener conflictos con, con, con un PN en Pamplona, pues nos ha abandonado miserablemente. pero ha abandonado absolutamente todo. Entonces, dos cuestiones fundamentales Primero, la renovación de la lista. Y segundo, mirar que lo importante en este tema es la gestión y que lo importante de este tema es volver a ser referentes y recuperar de edad. Yo, eh, yo y todos los que nos hemos comprometido en la lista, cuando hemos hecho este programa, el otro día hubo una persona que escribe en el periódico que me dijo que había leído el programa que, que le parecía bien, pero que no tenía nada de merindad. Y ya, pues, como uno no tiene tiempo, le cogí, le traje aquí y le dije, vamos a ver si tiene merindad o no tiene merindad. Y empezamos por el polismo industrial, empezamos por el hospital, empezamos por educación, y dijo, ahí va, empezamos por el consorcio, empezamos por la comunidad, y dijo, ahí va, pues es que resulta que es todo militar. Merindad". merindad, Estella estella, está. y efectivamente para los ciudadanos que tengan, en cuenta, que tengan en cuenta que esa parte del programa que se llama participación ciudadana es para que efectivamente nos falte tiempo para atender a la gente y buscar solucionar los problemas de la gente y ahora como, como decía como yo tengo a poquito, evidentemente que haya mucha gente en el programa, quiero que Jorge que además va en la lista del Parlamento pues diga lo que él piensa de este bueno, eh, Lo primero, gracias por la a todos. Y bueno, eh, quería decir bueno, que nosotros eh, presentamos una candidatura... ...que más que la candidatura del PSM... ...es la candidatura de todos los y ciudadanos y ciudadanas Cuando empezamos a preparar todo el programa, las listas, todo el proyecto... ...lo que pensamos es que Estella se, mere que Estella se merecía... Bueno, que necesitaba un cambio y se lo merecía ya. Por, y por ello, nosotros creemos que el cambio debe partir desde los ciudadanos, que son y hemos sido los que hemos sufrido estos ocho años de UPN. nuestro objetivo principal se resume en empoderar a, a los ciudadanos, en devolver el poder a la gente, y no en intereses egoístas ni partidistas que nada tiene que ver con este y, y eso hemos hecho, porque ser socialista es hacer. Y hoy presentamos el resultado de todo este proyecto, abierto y ciudadano. En el cual hemos recibido 561 aportaciones. Los ciudadanos han, hemos demostrado que queremos un cambio, un cambio de gestión y de verdad. Este, el que estamos presentando hoy y que presentamos antes, es el programa que han hecho y que pueden seguir haciendo los ciudadanos a través de nuestra página, de nuestra sede. Y la candidatura que hoy presentamos es el ejemplo de todo lo que han hecho. Tenemos gente de todos los sectores sociales y hemos aunado experiencia, renovación y juventud puesto que esta candidatura por fin asegura que los jóvenes tengamos representación en, en el ayuntamiento y que además vamos a trabajar por nosotros y por Estella Lizarra. ¿Qué decir de nuestro candidato? Pues que Ignacio es una muy buena persona que lleva toda su vida trabajando por Estella Lizarra sin cobrar ni un euro ni buscando ningún interés personal, solamente lo mejor para Estella. Del resto de la lista no voy a echar flores, solo voy a decir la verdad, hemos dado un paso adelante por trabajar por Estella Lizarra. Nosotros, la agrupación socialista, no estamos hablando, como ha dicho antes Ignacio, ni de sillas, ni de pactos, ni de imposibles, ni de intereses egoístas. Estamos hablando de participación, de transparencia, de gestión, de dar solución, de estar a pie de calle, de arreglar los barrios, de apostar por la educación, cultura, patrimonio, de apostar de verdad por los jóvenes, por el futuro de nuestra ciudad. De eso es de lo que estamos hablando, de hacer, de cambiar, de escuchar, de mejorar y, sobre todo, de trabajar por este día. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿Alguna ¿qué ha ocurrido al final entonces, con el tema de la lista prevalera? ¿No ha habido modificaciones en, en cuanto a, al segundo en el principio? O ¿Se ha mantenido eh, igual o? Sí, sí, sí. sí. sí. Ahora, eh, efectivamente, os, eh, todos los partidos, que tienen un ideario. En el caso del suelo el ideario es la parte fundamental la es de las redes en las que nos usamos. Es un ideario que se mantiene desde siempre un dinero de solidaridad, de igualdad de oportunidades. Y después, además, para que alguna cosa sea partido, pues evidentemente tiene que tener unas estructuras. Y en esas estructuras están los estatutos a cumplir. Bien, eh, cuando nosotros hicimos la lista, hicimos la lista desde el trabajo que habíamos hecho, que sería la experiencia de Frontex. Naturalmente, el secretario, si el secretario general de la Comisión de Estella ocupaba el primer cargo, parecía lógico, a nosotros nos parecía lógico, que efectivamente el secretario de de la ocuparía Bien, el tema de la lista cremallera, más bien alternativa, o sea, a mí, a mí no me gusta, pero bueno, es eh, alternativa, bueno, pues el tema de la lista alternativa efectivamente se nos comunicó que había que modificarlo, porque eh, el partido así nos dirigía por los estatutos. Es verdad que nosotros pensábamos que los estatutos eran interpretables y que no nos sentaba bien eso, ¿eh? pero efectivamente entendimos con las instituciones que nos dieron que efectivamente teníamos que acceder a ese punto y efectivamente pues, lo que hemos hecho es trasladar eh, la, la quinta a la segunda y el segundo al tercer punto